¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Testimonio de Tamara Dávila ante OEA deja en evidencia la criminalidad del régimen de Daniel Ortega ante el mundo. Desgarradoras fueron las declaraciones que dio hoy la exrea política y defensora de los derechos humanos Tamara Dávila en la OEA. Dávila fue secuestrada e ilegalmente enjuiciada y condenada por la dictadura de Ortega y Murillo en la escalada represiva que Nicaragua ha vivido después de abril 2018. Aunque la Corte Interamericana ordenó revocar y liberar a los presos políticos en el 2021, según Tamara, esta orden fue desacatada por el gobierno de Ortega Murillo, mismos que la separaron de su hija por más de 80 días hasta que hizo huelga de hambre. Sin embargo, alegó que continúa sin abrazar a su pequeña de 7 años, luego de ser desterrada de su país por el régimen. Mi detención fue violenta para mí y para mi hija. Pese a que abrí la puerta y expresé que me entregaría, los policías rompieron el portón a patadas, asaltaron mi casa, desconectaron las cámaras de seguridad, oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron a rastras a una patrulla. No sabía a dónde me llevaban. Temí por mi vida. Tantos muertos, tantos desaparecidos a cuyas familias yo había acompañado antes. Desde mi mente le mandé todo mi amor a mi hija pues no sabía si yo volvería a verla. Durante más de 80 días no supe nada de ella, ni del resto de mi familia. Ellas tampoco supieron nada de mí, ni nosotras de ellas. Esa fue la peor tortura que sufrimos. En la sesión también intervino el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, quien presentó un informe donde señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no han cumplido ninguna de las resoluciones que emitió este organismo, por lo que concluyó que Nicaragua se encuentra en desacato permanente y que por eso lo ponía ante el conocimiento del Consejo para que los diferentes organismos que lo integran le den la respuesta adecuada a la situación. Estados Unidos sanciona a la policía sandinista. Ya no podrán comprar armas en el imperio. Un gancho al hígado le dio ayer el Departamento de Comercio de Estados Unidos a la Policía Nacional de Nicaragua al ponerla en una lista de control de exportaciones del gobierno. Esto luego de que Washington dijera que la institución está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos en el país. La lista de entidades prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso, el cual es muy difícil de obtener. Esta sanción afecta sobre todo la compra de armas y detendría toda intermediación para armas, municiones y equipos de radio. A la vez, esto es una clara señal para la policía, pues en el Congreso ya pidieron sanciones para el Ejército y la suspensión del Tratado de Libre Comercio. Mónica Baltodano pide que no vean a la vieja militancia del Frente Sandinista como los enemigos del pueblo para lograr la ansiada unidad de la oposición.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 Camino que le permitió ahora a Daniel Ortega controlar todos los poderes, la justicia. El régimen de Daniel Ortega continúa cancelando universidades en Nicaragua. Veamos a quién le tocó el turno esta vez. Otro centro de estudios superiores se suma a la lista de universidades a las que el régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, le cancela la personería jurídica. El anuncio se dio hoy. Y se trata de la Universidad Privada Rubén Darío, registrada en el 2011 como una asociación sin fines de lucro. La Universidad Rubén Darío tenía su sede central en Diría Carazo, y según este acuerdo del Ministerio de Gobernación, este centro de estudio incumplió con las leyes que se regulan. Además, el Ministerio de Gobernación alegó que la universidad tampoco reportó sus estados financieros durante cuatro años, 2019-2022, y su junta directiva está vencida desde el 2022. Y el líder estudiantil Lester Alemán denunció que toda Nicaragua es una escena del crimen ante la cumbre de la democracia.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 Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.